Hola gente de Youtube hoy les traigo un nuevo capítulo de Naruto reencarnación de Black Goku y antes de comenzar quería pedir disculpas por no subir vídeos pero es porque casi no tengo tiempo y perdón por hacerlos esperar mucho tiempo pero sin más que decir comencemos y nos quedamos en que Anko y Naruto empezaron a pelear por el paraíso de Naruto. Anko se lanzó rápidamente por Naruto pero Naruto la esquivó pero Anko invocó iba serpiente y estaban a punto de morder a Naruto pero cuando las serpientes intentaron morder a Naruto el mencionado corrió a una velocidad impresionante que dejó sorprendida a Anko y sin que se diera cuenta, Naruto la había noqueado, pasaron 30 minutos y Anko ya había despertado y la mencionada hablo, que dónde estoy solo recuerdo que estaba peleando con un niño y ya no sé qué más, en eso Naruto habla si estábamos peleando pero te logré ganar. Pero cómo es eso posible mencionó Anko en eso Naruto contestó simplemente, nada más me coloque atrás de ti Tenokie, en fin apuestas son apuestas ahora tú me debes un favor en eso Anko algo enojada dijo, Okai de todos modos ni quería este tonto paraíso. Bueno por el momento no necesito nada pero si necesito algo te llamaré, en eso Anko mencionó, Okai está bueno, en eso Anko se retiró y Naruto decidió irse de ahí ya que ya se había hecho de noche después de la larga pelea. Naruto cuando llegó a su apartamento decidió dormir ya que él sabía que iba a empezar una nueva rutina de ejercicios después de una semana Naruto consiguió tener el nivel Kage ya que tenía la mayor cantidad de Jutsu solo superado por Kakashi ataque el ninja que copia pero pronto ese título sería arrebatado por un ninja de pelo rubio. Nota de narrador si se preguntan porque Naruto tendría que usar Jutsu ya que es sumamente poderoso es debido a que Naruto tiene que disimular ya que si solo usa fuerza física sería muy raro y lo empezarían a investigar cosa que Naruto se le hacía fastidioso y no quería eso fin de la nota del narrador. Después de que Naruto terminara su entrenamiento de una semana se dirigió a donde se tendría que reencontrar con su equipo cuando llegó se dio cuenta que solo había llegado el cosa que se le hacía algo raro pero de todos modos decidió esperar. Después de unos 30 minutos todos llegaron y Naruto no dijo nada ya que sabía que si decía una sola palabra una niña de pelo rosa iba a empezar a molestar y eso a Naruto le fastidiaba. Cuando todos se dieron cuenta de la presencia de Naruto Kakashi habló a que se debe a que todos hayan llegado tarde excepto Naruto, en eso Sakura habló, a mí se me dificultó encontrar mi secadora de pelo. Esa fue la razón, en eso Sasuke habla a mí. Se me hizo tarde, y que, yo soy un Uchiha de élite. Eso es justificación suficiente para que usted me deje llegar a la hora que sé me dé mi gana en eso, Kakashi. Algo enojado iba a reclamar, pero recordó que si le hacía algo al último Uchia el consejo de Konoa era capaz de todo incluso tratarlo de traidor. En eso Kakashi se calmó y habló con su equipo bueno como ustedes ya saben se presentan los exámenes Chunin esa es la razón por la que todos ustedes están aquí solo me queda decirles buena suerte y apliquen todo lo aprendido en eso Kakashi se retiró y dejó a sus alumnos delante de una puerta la cual era el inicio de los exámenes Chunin cosa que llegaría muchas sorpresas para todos inclusive para Naruto. Cuando abrieron la puerta se dieron cuenta que estaban en un salón repleto de ninjas de otras aldeas incluyendo la aldea del sonido. Naruto no se alteró de nada ya que analizó a todos rápidamente y se dio cuenta que nadie representaba un peligro para él pero si para cierto Uchiha arrogante en eso Naruto decidió irse a sentar en un rincón. Cuando ocurrió eso Naruto se quedó dormido a esperar a que llegara el examinador. Cuando Naruto despertó se dio cuenta que Ibiki Morino el examinador del primer examen Chunin la había despertado, pero no le di importancia y solamente se fue a sentar a su lugar y Ibiki Morino se sorprendió ya que ningún alumno le había hecho eso, pero de todos modos pensó que le iba a reprobar solo por cómo se había dormido en el inicio del examen. Al terminar el examen Ibiki se sorprendió demasiado ya que no notó ningún movimiento notorio en el chico, pero con lo que no contaba Ibiki era que Naruto se sabía todas las respuestas sin necesidad de copiar. Cuando terminaron el primer examen alguien rompió la ventana y Naruto rápidamente reconoció a la niña sádica de las serpientes Anko Mitarashi la examinadora del segundo examen en eso Anko decidí hacer su presentación y se lo lleva al campo de entrenamiento número 7 mejor conocido como el valle de la muerte. Cuando Anko volteó a ver se dio cuenta de que ahí se encontraba el ninja de pelo rubio el cual había vencido una vez y que se estaba acercando lentamente a ella pero Anko no se asustó ya que sabía que a lo mejor y le pediría un favor debido a su apuesta que había ocurrido una semana antes. Bueno gente de Youtube hasta aquí dejo este capítulo el hoy y lo siento si es que los hice esperar demasiado tiempo pero vuelvo a repetir debido a la escuela no me da mucho tiempo aparte he estado enfocado en otras cosas pero no se preocupen no abandonaré este canal no se preocupe sin más que decir solo les pido que compartan el vídeo y por favor se suscriban den like y dejen un comentario sin más que decir yo me despido que tengan unos buenos días tardes o noches yo me despido adiós